Buenas rubiqueros, en este tutorial os hablaremos sobre la nomenclatura del cubo de Rubik 4x4x4. El tutorial se dividirá en varias partes. Las partes que tiene un cubo, la nomenclatura que siguen, los movimientos de las caras y la rotación del propio cubo. Vamos a empezar por las partes del cubo. Lo primero que nos encontramos son las caras, que son las superficies que están compuestas por las 16 pegatinas. Al ser un cubo vamos a tener seis caras. Dentro de esas caras tenemos los centros. A diferencia de un cubo de 3x3x3, en el que el centro es una sola pieza, en el 4x4 va a estar compuesto por 4 piezas. Seguimos con las aristas. En comparación también con un cubo de 3x3x3, la arista es la pieza que tiene dos pegatinas de colores diferentes y que solamente hay una. Sin embargo, en un cubo de 4x4x4, las aristas están compuestas por dos piezas. La siguiente parte del cubo importante son las esquinas. Las esquinas son las piezas que tienen tres pegatinas de diferente color, y en este caso solamente vamos a tener una pieza. En un cubo de 4x4x4 vamos a encontrarnos las capas exteriores y las capas interiores. Más adelante entraremos en la nomenclatura de este tipo de capas. La siguiente parte del tutorial habla sobre la nomenclatura de las partes del cubo. Vamos a empezar, como antes, por las caras. La nomenclatura en castellano para las caras es la cara de arriba, será una A, la cara de abajo, una B, la cara frontal, una F, la cara derecha, una D, la cara de atrás, una T, y la cara de la izquierda, una I. La nomenclatura en inglés era, para la cara de arriba una U, para la de abajo una D, para la derecha una R, para la de atrás una B, para la de la izquierda una L y para la frontal una F. Como hemos dicho antes, en un cubo de 4x4x4 nos encontramos con capas exteriores y capas interiores. La nomenclatura que vamos a seguir será, a la hora de mover capas exteriores, escribiremos una letra mayúscula. En este caso, si movemos la cara derecha, la letra será D mayúscula. Si queremos mover la capa interna, escribiremos la D pero en minúscula. Otro ejemplo puede ser con la cara de arriba. Escribiremos A mayúscula o A minúscula. Si queremos mover ambas capas, lo que haremos será escribir primero la letra en mayúscula y después la letra en minúscula. En este caso sería D mayúscula, D minúscula. El tercer paso de este tutorial son los movimientos de las caras. En el caso de que en que realicemos un movimiento horario en el sentido de las agujas del reloj, la letra si es la capa exterior será de mayúscula. Sin embargo, a la hora de realizar un movimiento antihorario, escribiremos esa de mayúscula pero con un apóstrofe o una prima. Lo mismo pasa con las capas interiores. Movimiento horario de minúscula y movimiento antihorario de minúscula prima. En el caso que queramos hacer un giro doble, escribiremos la de, de mayúscula y seguido un 2. Lo mismo haremos con la capa in, interna de minúscula seguida de un 2. En el caso de querer, querer mover las dos capas y hacer un giro doble, escribiremos la D mayúscula, D minúscula, y después el 2. Cuando movamos las dos capas juntas en sentido horario, será D mayúscula, D minúscula, y cuando lo hagamos en sentido antihorario, tendremos la D mayúscula, D minúscula y una prima. El último paso de este tutorial son las rotaciones del propio cubo. Vamos a encontrarnos con tres ejes. El eje X, en el que el cubo se moverá así, el eje Y, y el eje Z. La nomenclatura que seguiremos para este tipo de movimiento será la siguiente. Para el eje X, cuando la cara de arriba se encuentre en la trasera, tendremos un sentido horario, será simplemente X. Cuando la cara de arriba vaya a la cara frontal, tendremos X'. En el caso del giro con respecto al eje Y, cuando la frontal esté en el lado izquierdo, tendremos el sentido horario y cuando la frontal la tengamos en el lado derecho, el sentido antihorario. Para el eje Z ocurre lo mismo. Cuando la cara A esté a la derecha, tendremos el sentido horario. Y sin embargo, cuando la cara A esté en la izquierda, el sentido antihorario será Z' y Z. Y hasta aquí el video tutorial de nomenclatura del 4x4x4. Recordad que nos podéis seguir en YouTube y en Twitter, además de la web iberorubic.com.